Antro, porque es un antro, sí. ¿quién es la olita. Eso? eso hay que investigarlo, ¿no? Hay que sí, porque aquí, a los próximos... sí, porque aquí el propietario, bueno, pues le rentan y, y él lo renta y se acabó, ¿no? A mí con que me paguen mi, mi renta, como decía Cantinflas, a mí mis timbres, ¿no? Y hay el uso que le vayan a dar. Pero aquí vamos por la protección de la ciudad, ¿sí? Vamos por la protección de los usuarios. De ese, de ese lugar y de todos los demás. Ahorita este sale porque es como que el más reciente, ¿no? Pero en años anteriores he hablado de otras, otras terrazas que se han estado instalando en la ciudad de Guanajuato. El, ante un riesgo de colapso del edificio, eso, eso. Debemos, debemos entender que las construcciones de antes eh, están muy bien hechas, están muy bien ejecutadas, porque veamos que son del siglo XVIII, ¿sí? y que están en pie y en buen estado. Pero el mantenimiento es fundamental para este tipo de inmuebles, y el mantenimiento no es, no es nada sencillo. Estamos hablando que tenemos muros de calicanto, que tenemos muros de adobe, que los pisos y la azotea vienen siendo de entramados de madera, ¿sí? eh, y que difícilmente van... A, eh, soportar este tipo de cargas extras. O sea, nosotros en la construcción llamamos cargas vivas y cargas muertas. En este caso son las cargas muertas, son todo el mobiliario, el equipo y todo lo que está ahí de una manera fija, ya sobre, sobre una superficie. Y las, cargas mu y las cargas vivas son el movimiento de la gente, el tránsito y todo lo que se está generando ahí adentro. Eh, la preocupación de nosotros... Eh, como observatorio se dio en, varias, en varios aspectos, pero podemos centrarlos en dos. Uno, el aspecto histórico y patrimonial y el otro, el aspecto de seguridad. Aquí yo siento que el eh, eh, seguridad debería, o sea, debería el ayuntamiento brindar una seguridad a la gente que está allá adentro. Primero, por las consistencias del, del, del inmueble y segundo, que en caso de haber un incendio, por ejemplo, no hay para dónde correr. O sea, la gente no va a poder sí. escapar de eso. Sí. Si nosotros vemos el ejemplo que estamos hablando de la Casa del Campanero, las escaleras por el cambio de nivel que sufrió la calle del Campanero, que es un caso muy interesante, este, si lo hablamos históricamente como un eh, trabajo urbanístico que se hizo, se hizo en, en esa zona de rebajar la calle. Eh, varios metros, ahí lo que sucede es que, y si nosotros, si ustedes recuerdan, ya, ya han volteado a, a la puerta principal, o sea, el escalerado es, es enorme, y con unos, eh, unas huellas cortas, con un peralte bastante, bastante eh, pronunciado, y yo quiero, no quiero imaginarme a la gente que a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, alcoholizada, corriendo y bajando por esa por esas escaleras, o sea, es un riesgo tremendo y aquí se debe tener mucho cuidado cuando se otorguen este tipo de permisos, no independientemente de quién los tenga o quién no los tenga, pero sí debe, debe de preocupar la seguridad porque va a recaer la responsabilidad en el que otorgó el permiso. ¿eh? Sí, bueno, pero aquí la pregunta que quería, en este caso es Pedro, que ya fue miembro de un ayuntamiento y el experto en reglamentos que es el joven Esparza. ¿Quién debe otorgar esos permisos, Memo? ¿Tú? ¿Quién, Esparza? Debe ser nomás eh, Delgado Zárate o fiscalización, eh, obras públicas. ¿Quién interviene para ese problema que es un problema humano que puede terminar una tragedia próximamente sin ser amarillistas, Ángel? Así es. Bueno, de hecho... Eh la parte del reglamento de zonificación y usos de suelo que está en, en, en proceso de modificación eh, debe de eh, integrar eh, aparte eh, los impactos que puede generar este tipo de actividad en términos de ruido, eh, por un lado. Por el otro, eh, no olvidar que la ciudad de Guanajuato, debido a su valor, digamos, histórico, arquitectónico, urbanístico, Cuenta con el decreto, como señalaba este, muy atinadamente el doctor Arcos, como la ciudad histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes, del año de 1988. Y para conservar, evidentemente, este título de la UNESCO, debe de, de, de efectuar y revisarse la parte de la señalización propia del centro histórico, la situación de emplacamiento de los monumentos, la iluminación propia de los inmuebles y la parte del mejoramiento de la imagen urbana. Ligado, obviamente, a una promoción de la ciudad en términos de los eventos que históricamente se han venido manifestando en la ciudad. Pero habría que medir el impacto económico que esto causa, la capacidad de carga y la conservación de los bienes inmuebles. Ahora, el procedimiento de autorización y gestión eh, debe ser eh, el área que señala Arcos, ¿no? que es la facultada en términos de, de los usos del suelo. Ahora, desconozco si eh, incluyen la cédula eh, de medición de los impactos ambientales y aparte sí. generar una expectativa de medición del daño que se le está haciendo al edificio. ¿no? O sea, yo desconozco de mecánica de suelos, de resistencia de materiales, de aspectos constructivos. Pero es un tema eh, que, que es muy importante independientemente de la politización que se tenga del asunto. no Politización implica eh, que hay algo eh, que se trata de hacer fuera de la normatividad, no tanto legal, jurídica y de otorgamiento de permisos. Es una explicación muy genérica, no sé si con esto Piri... Sí. Y Arcos eh, sí. consideren eh, que puede ayudar esto a la discusión. Mucho, porque yo le pediría a Lolita que nos ayudara a que el municipio nos transparentara a la ciudadanía. El observatorio nomás o Vayas a Perdón, era una, era una interrupción para, para, que la, para poner más atención y nos concentremos, supongo. Gracias, Guillermo. Gracias, Gracias Guillermo. por esa improvisación. A ver, ahorita, este, mi estimado. Lorita, un favor. ¿Podrías tú sí. tramitar la transparencia de los 63 permisos para saber qué estatus jurídico tienen esos 63 permisos que anunció Delgado Zárate, de autorización de terrazas, para saber cuáles son, dónde están, y pedirle al... al doctor Ángel Arcos, que nos ayude a checar, como observatorio de bueno, Guanajuato, si están soportados, tanto físicamente como patrimonio en la humanidad, lo que estaba observando el doctor Arcos, muy, muy, muy, muy puntillosamente. ¿Podrías ayudarlo, Lolita? Claro, claro, claro que sí, Piri, con mucho gusto, Este hacemos, nos damos la tarea de hacer la investigación para que podamos tener una información verídica eficaz y que realmente sea una, una información que es que venga de manos de la autoridad para poder nosotros eh, poder hacer este tipo de, de comentarios acertados sin, sin hacer especulaciones Gracias. porque si nos están dando un, un número y yo siento que, que no es el número real para mi punto de vista viendo tanto antro en terrazas que se han abierto últimamente y en los últimos años y eh, Viendo la problemática que se está suscitando, el que acaba de comentar el arquitecto Arcos sobre, sobre la casa del intendente Rieño. Eh, no nada más es ese, hay más muebles catalogados donde también se están usando todo lo que es el centro histórico. Plaza de la Paz hay muchos, eh, hay un bar que es eh, un antro bar, como le llamen ahora, que está también en la Plaza de la Paz, que tiene una escalerita que se llama la Plaza. Este, la Paz 40 o una cosa así, no sé bien el nombre del del antro... es una, una escalerita donde si sube una persona la otra no puede bajar. Y este y también es un inmueble catalogado. Eh, no quiero no quiero hacer especulaciones acerca de quién realmente tiene la la es, es como un está eh, arrendado el, el inmueble de que comenta el el arquitecto Arcos, el del de, intendente Riaño eh, tiene su propietario, pero no quiero especular, son, son meramente mm, comentarios, chismes, por decirlo de alguna manera, que el, el, que, lo, el que lo está arrendando es el hijo de Alejandro Navarro. Bueno, sería bueno, Lolita, y te lo vamos a agradecer mucho el grupo de observatorio, que le podamos a, a darle toda la información al, al doctor Ángel Arcos para que haga realmente un diagnóstico del tema. Y el diagnóstico jurídico, pedirle a nuestro coordinador, que es Guillermo Siliceo, y al doctor Esparza, para que nos digan cuál es el estatus real jurídico de todos los lugares. Porque nomás vemos que se abren y se abren, pero no sabemos cuál es el estatus. Y yo creo que ese tema, Memo, con todo respeto, tiene una gran responsabilidad, no solo el presidente municipal y sus funcionarios, sino a todo el cabildo responsable de lo que está sucediendo en ese tema que puede traer, como dice el doctor Arcos, muy certeramente, lamentables consecuencias humanas, no nomás que nos quiten el título de patrimonio histórico humanas pues yo creo que ese tema ya ha tocado doctor actor, vamos a brincarle un poquito a que la doctora Paloma Robles nos platique su experiencia que tuvo ayer cuando fue la inauguración de la reapertura perdón, la reapertura de las momias, Paloma ¿qué le puedes, ¿Puedes comentar al respecto? Muchísimas gracias por darme la palabra, licenciado Santibáñez. Antes de responderla, solo quisiera aportar a la discusión que se acaba de tener hace unos minutos con compañeros del observatorio. Me parecería, si ustedes están de acuerdo, solo aclarar que la ciudad de Guanajuato, el municipio de Guanajuato, goza de dos distinciones. Una es de carácter nacional y la otra es de carácter internacional. La primera se da el 28 de julio de 1982 y es una declaratoria que expide la Secretaría de Educación Pública por conducto del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con una declaratoria de zona de monumentos históricos, que abarca 1.9 kilómetros cuadrados, si no mal recuerdo, y ahí claramente se especifican los domicilios, las direcciones de inmuebles que por su antigüedad merecen ser incluidas en esta zona. Y lo digo porque lo he revisado eh, frecuentemente, abarca una considerable sección de la, de la ciudad y por supuesto el eje, el centro, eh, coincide con, con lo que nosotros percibimos como centro de la, de la población, que es el, el, el centro de la ciudad, ¿no? el, el jardín, la unión, la presidencia, en fin, diversas calles y claro que llega a Tepetapa. Bueno, entonces es muy importante que tengamos esta referencia y también el hecho de que está incorporado el, el municipio de Guanajuato, la, la zona, eh, zona de minas y cerros, en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, eh, lo cual se da, me parece que lo mencionaba el, el maestro Esparza, en 1988. Entonces, para que un lugar sea incorporado en esta lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, debe cumplir con al menos uno de seis criterios, y Guanajuato cumple cuatro. Es decir, esto me parece muy relevante, porque Guanajuato tiene suficientes razones para ostentar ese título, pero eso no significa que debamos descuidar sus características históricas que tuvieron mucha repercusión en que se otorgara o en que Guanajuato se incorporara en esta lista del patrimonio mundial. Entonces, ¿por qué hay que conservar los inmuebles? Pues porque son inmuebles históricos, porque son inmuebles catalogados, como lo vemos en las placas de los, de los edificios, pero también porque esa característica ha sido valorada por un organismo internacional como la UNESCO para incluir a Guanajuato en la lista del patrimonio mundial de la humanidad. Y después de... De esta aclaración, muy quiero, buena, quiero mencionar. Hay que juntar la lista sí, Paloma, ¿no? para dársela al doctor Arcos, ¿no? Para que le vaya acumulando todo. Sí, dos, claro. Para volvernos muy profesionales seguramente, en nuestros programas. Seguramente la tiene, pero de todas formas yo no tengo problema en compartírsela, yo también la tengo. Y también sí. creo que valdría la pena conocer... Mmm, ¿Cuáles son los criterios o requisitos que ha establecido el municipio para otorgar estos permisos? Porque yo pensaría que debe sí. incluir una valoración de protección civil y de otras sí. instancias. Es decir, que tiene Exacto. que ser un análisis integral para que no se exponga la seguridad de, de los usuarios, de los visitantes. ¿no? Bueno, Entonces, bueno, creo que también valdría la pena... Sí, sí, Lolita, y si, eh, si, si fuera posible incorporar esta lista de requisitos, me parece que también sería valiosa en el análisis, Lolita. Claro que sí, claro que y, sí, Paloma. Yo, yo es, es una de, la, de las situaciones que yo iba a comentar, independientemente de, de, de, de quien tenga que otorgar los permisos, yo creo que tiene que entrar, como tú dices, todas las instancias. Protección civil, como lo mencionaba eh, este, el arquitecto Arcos, es muy importante eh, resguardar y salvaguardar la integridad de cada una de las personas, sean visitantes o sean de, de, de aquí ciudadanos guanajuatenses, que son los, los estudiantes los que más recurren a estos antros, pero sí hay que salvaguardar esta, esta, est, vidas. estas vidas, porque si hay un accidente, como lo comentaba Arcos, este, en cualquiera de estas, de estas azoteas, porque así las conocemos Conozco. como azoteas, no como antros, no como terrazas, sino eran azoteas, que las, las este, modificaron y las arreglaron para hacer antros, este, pero hay que ver en qué circunstancias, en qué situaciones se, se encuentran y salvaguardar la integridad de cada una de las personas que acuden a estos antros. Sí, por sí. supuesto, que debería ser segundo? uno de los primeros. ¿Perdón? Tenemos el segundo tema hoy. Según mi Piri, corredor... Piri, perdón, perdón, que te interrumpa. El arquitecto Arcos quiere comentar algo. Hacia adelante, hacia adelante. Mira, amigos, este este tema es es bastante amplio y tiene muchas aristas y hay mucho donde este buscar no para causar eh, problemas sino para evitar una serie de problemas y de, y de y tragedias. hechos que pudieran suceder ahí, ¿no? O sea eh, Guanajuato en sí eh, está regido por eh, usos y destinos de suelo, pues, en su reglamento de, de, del ordenamiento territorial. Y uno de los detalles ahí es la compatibilidad que puede existir en algunas zonas el uso de lo, del suelo. Ahí y yo me imagino que los que están manejando esto, pues ven que es compatible la vivienda con eh, el comercio, con un negocio yo siento que se debería de acotar y decir si ¿sí es compatible la casa 58 de Cantarranas Esto es por decir un, un, un dato imaginario. ¿no? Es compatible con eh, comercio y vivienda y negocio. Sí, pero se debería de acotar. Se debería de decir, sabes, eh, pero este tipo de negocio nada más. Porque aquí el detalle que entra, y debo de decirlo, es el, el alcohol y las drogas. ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de tener gente en ese estado, en un momento dado, en las azoteas, es peligrosísimo. ¿sí? Veamos alturas, veamos salidas de emergencia, veamos una serie de cosas. Pero también se da en, en áreas abiertas. ¿sí? Eh, tenemos nosotros detectado, y lo hemos comentado bien más de alguna ocasión en otros foros, el Mercado Hidalgo y la Plaza de Gavira. ¿Sí? Si ocurriese también un siniestro en el mercado Hidalgo, la gente del mercado no puede salir, porque la plaza de Gavira, dense una vuelta para que vean cómo está invadida el comercio. ¿Sí? La entrada y la salida principal del mercado de Hidalgo, vean cómo están todos los negocios al centro. O sea, aquí protección civil tiene que ponerse las pilas y tiene que eh, hacer un diagnóstico completo de todo lo que está sucediendo en no solamente en los espacios cerrados sino también en los espacios abiertos sí, no, habrá bueno. que habrá que verlo eh, este sí yo los reglamentos y todas estas situaciones bueno pues ahí las tenemos el nombramiento de la ciudad todo lo demás pero creo que más bien aquí eh, deberíamos nosotros como como observatorio eh, pedirle a las autoridades, al ayuntamiento, bueno, que se pongan a trabajar y que normalicen y regularicen todo este tipo de, de permisos y de, y de acciones que están tomando. Porque no todo es dinero, ¿eh? no todo es dinero, no todo es voto político, porque también habrá que, todos nosotros sabemos que al final de cuentas todo se traduce, todo esto se viene traduciendo en votos, este, pero, y sí que vean por la ciudadanía. La ciudadanía ¿Purdubán? y la ciudad. Y la ciudadanía y la, ciudad, y la ciudad y la ciudadanía pues van de la mano, porque la gente que vivimos, que ha vivido en la ciudad de Guanajuato, somos los que hemos hecho la ciudad. O sea, la ciudad no se hizo sola, la hicimos los que en un momento hemos estado evitando este, este, este bello terruño entre sierras y montañas. Muy bien. Paloma, porque el titular de... ya me presionó junto con el secretario. No sería tan normal de platicarnos tu experiencia del día de ayer, en la famosa reapertura de las nubes, que hay muchos huecos jurídicos. Sí, sí, sí, encantada, con muchísimo gusto. Pues les platico que eh, Palomita, tuve la ocasión de estar... Palomita, Palomita. Sí. Perdón, perdón, sí, que te interrumpa, chula. este Memo Siliceo este quiere eh, intervenir en algo, quiere comentar algo. Ah, perdón. Sí, lo, lo, sobre el comentario que dijo eh, este Ángel, eh, de que el observatorio debería pedirle al ayuntamiento, yo les recuerdo que nosotros no hacemos gestión ante ningún autoridad, Entonces, más bien eh, hay que invitar a los ciudadanos de Guanajuato a que sí. le digan al ayuntamiento que cumpla con sus funciones. Ok, perdón. Adelante, que Pablo, nos, nos presente. Sí, sí, sí, claro. A ver, hablábamos del museo. Ayer tuve oportunidad de asistir con dos personas, dos adultos foráneos. Teníamos mucho interés porque una de estas personas está trabajando una investigación sobre una investigación de carácter histórico-biográfico sobre uno de los cuerpos, que es otra de las investigaciones de las que tenemos eh, referencia y que en su momento se darán a conocer. Entonces. Hay muchísimos aspectos que me llamaron la atención. El, el museo está lleno, por supuesto, está plagado de carteles con las medidas de, de pues, de seguridad, las, las, medidas de las recomendaciones sanitarias para evitar la, la propagación de contagios. Me llama la atención que en 133 días que estuvo cerrado no hayan podido trabajar en un diseño y se percibe un collage de, de mensajes. Presos en la computadora, de manera muy caótica, pero en fin. Con respecto a los cobros, quiero comentarles que a los residentes se les aplica una tarifa de 10 pesos, se nos aplica, pero tenemos no solamente que mostrar la credencial, sino dar un número telefónico. Eso me pareció muy curioso. Y en el caso de los adultos foráneos que supuestamente se ven beneficiados, por un acuerdo de tesorería municipal para la aplicación de una tarifa distinta a la publicada en las disposiciones administrativas del municipio, también se tuvieron que registrar, tuvieron que declarar un nombre y firmar. Entonces, todos estos actos me parecen de molestia para los visitantes, nos entretuvieron mucho ahí en, en la taquilla, eh, no y no me refiero de ninguna manera a la, a la actitud del personal, me refiero a los actos en sí mismos. Regularmente a los usuarios solo se les invita a dejar una opinión cuando así lo, lo desean, pero no con todos estos requisitos, proporcionando datos personales, solo para justificar un acto irregular de carácter administrativo. Entramos, entramos al museo. ¿Perdón? No le pregunté a Carlos Arce qué opina de todos los requisitos que le pidieron a, a la señora Doña Paloma para poder entrar al museo ahora en la nueva reapertura. Bienvenido Carlos. Hola, ¿qué tal? No, pues a mí me gustaría saber este, cuáles son las bases jurídicas para que se haga esto y sobre todo cuál es la política pública en relación a los, a los museos y en relación a esos museos, pues debe haber políticas Estándares, por ejemplo, para adultos mayores. En el caso de la federación, los adultos mayores no pagan acceso a los museos. Todos los museos están abiertos a los adultos mayores. Lo digo por experiencia propia. Eh, y pues eh, habría que conocer cuáles son, cuál es la racionalidad de, de, de todos estos trámites que se imponen a los ciudadanos. Es, es realmente... Resulta muy sospechosa y sobre todo costosa porque, a ver, las horas hombre de trabajo para hacer registros, para hacer procesos, todo eso cuesta, ¿eh? No es gratis. O sea, okay. todo eso cuesta y cuesta de las dos partes. son Es tiempo que le cuesta al tramitante y es tiempo que le cuesta al gobierno en trabajo del tramitador. Entonces, pues, sería bueno que empezaran a darle una vista a estos asuntos, y no solamente en lo de los, en, en, en lo de los museos, perdón, sino sobre todo los trámites de los ciudadanos. Este, creo que ahí está en pañales este, el, el municipio de Guanajuato. Yo siempre lo he afirmado aquí con ustedes, entiendo que no todos comparten mi visión, pero pues estamos muy mal gobernados, eso hay que decirlo con toda claridad. Paloma, serías tan amable continuar pormen pormenorizando los detalles que te pidieron firmas, este teléfono, una serie de cosas para comentar al respecto. Sí, sí, sí, por supuesto. Insisto en que me pareció de lo más absurdo, me pareció un acto de molestia. A ver, la oferta es que la tarifa para adultos foráneos es venderles un boleto de acceso en 33 pesos. Y no en, en los a, a, alrededor de 90 que, que cobran en condiciones normales. Luego, 33, pero más 17 pesos a quienes gustan pasar al salón del culto a la muerte. Entonces, en realidad... Son 50 pesos. Obviamente nosotros, por razones éticas, no teníamos nada que hacer en el Salón del Culto a la Muerte. Solo íbamos a ver los cuerpos. Entonces nos ceñimos a pagar esas tarifas. En mi caso, como residente, me cobraron 10 pesos y me pidieron no solamente mostrar mi credencial de lector, sino proporcionar un número telefónico. Entonces, estoy esperando que llamen nada más para confirmar que soy residente, ¿verdad? Y en el caso de los adultos foráneos que me acompañaron en la visita, a ellos les pidieron anotar su nombre y su firma como beneficiarios de, de un supuesto acuerdo de tesorería que permitía la aplicación de una tarifa divergente con respecto a la establecida en las disposiciones administrativas, que por supuesto contempla el costo del boleto para visitantes al Museo de las Mumias de Guanajuato. Eso con respecto a los costos. Y ya en el interior del museo, Estamos hablando de que me acompañaron personas, obviamente, muy interesadas en, en los cuerpos que ya tenían conocimiento, que ya las habían visitado con anterioridad y de inmediato detectaron daños en el calzado del cuerpo de Remigio Leroy. Y les dije, no es de extrañar, este cuerpo fue uno de los que pasearon indebidamente en la subterránea. Entonces, eh, quiero señalar que el daño en el calzado es muy evidente y que también tenemos fotos de contraste con el estado que guardaban antes de estas giras itinerantes. Entonces, si eso preciamos en una prenda exterior, que supuestamente eh, pensaría yo que puede ser más resistente, no me quiero imaginar lo que se podría encontrar en los cuerpos. Ya, ya sé, con razón destinaron 610 mil pesos. Para la restauración de los cuerpos, porque había mucho. Llevamos a cabo el recorrido en las seis salas. Se te corta. No encontramos a ningún custero. ¿Perdón? Se está cortando. ¿Perdón? Lo bueno, bueno. que pasa es que ahorita por el uso de estas plataformas, eh, normalmente hay inestabilidad en momentos, pero es normal. Ok, doctor. ¿Ahí escuchan? Sí, perfectamente. Sí, sí. Bueno, continúo. Terminamos la visita. Ah, debo decir también que nos pidieron pasar por un túnel sanitizante o algo así, como se llame. Mmm. Pero el hecho de que no haya custodia en el interior de las salas es grave para la colección, para el museo, pero también porque nadie está verificando la, la idoneidad de la distancia entre los visitantes. Es decir, no hay tanto cuidado en, en la sana distancia entre los visitantes. Salimos, observamos que, hay, que, que fueron por ahora... Eliminado los elementos interactivos que habían sido colocados en la administración anterior, se nos comentó que esta medida se toma en virtud de la contingencia. Mm, eso con respecto al museo. Y posteriormente nos dirigimos al panteón, que pues ya sabemos que está en un estado de, de mantenimiento muy muy comprometido, muy delicado. ¿Dónde está? En, en, pues en Franco abandono. La verdad es esa. Ajá, ajá. Entonces, um, vi termohigrómetros junto a los cuerpos que estaban apagados. Entonces, están de manera decorativa. No hay ahora control en las condiciones ambientales que se supone que tanto deberían interesarle a la administración um, como responsable, como, um, como ente de custodia de este patrimonio histórico. Um, quiero aprovechar para señalar que las momias desde 1982 fueron declaradas por la UNESCO en, en su conjunto, quiero decir, de manera genérica, como bienes culturales, patrimonio común de la humanidad. Son bienes culturales muebles y por eso la UNESCO se preocupa por expedir unas recomendación, una recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles. En el inciso 2, de, de las definiciones, se habla de los restos humanos, en especial las momias. Entonces, no debe existir ninguna duda del compromiso moral de Guanajuato para la salvaguardia de este patrimonio ante la comunidad internacional. Eso ya está declarado por la UNESCO, ahí no hay controversia. De manera paralela, podemos mencionar que las momias son monumentos históricos, muebles, según la ley federal de monumentos, históricos, arqueológicos, históricos y artísticos. En el artículo 35 de este dispositivo se menciona que los monumentos construidos entre los siglos XVI al XIX, es decir, después de la llegada de la cultura hispánica, y que hayan tenido usos tales como ornato, servicio militar, servicio público y, y, y demás, son monumentos históricos, y el artículo 36 menciona que incluso los muebles que se hayan encontrado, los bienes muebles que se hayan encontrado en estos monumentos históricos, también son monumentos históricos, obviamente muebles. Entonces, ese exactamente es el caso de las momias. Las momias vienen del Panteón Municipal de Santa Paula, hoy están justo detrás, es decir, están en un museo de sitio, y eso es algo que debemos resaltar enfáticamente. Porque quiere decir que están conservados, preservados, exhibidos justo donde fueron encontrados. Ese valor no lo va a tener en ningún otro lugar del mundo. Entonces son bienes culturales, son monumentos históricos, muebles. Son cuerpos del siglo XIX. Estamos hablando de que, una, de, de que se trata de una colección que era, espero que todavía, ...de 117 elementos modificados. Es la colección de momias naturales más grande del mundo. Y esta colección tiene al menos 70 cuerpos del siglo XIX. Y esto lo sabemos por las referencias históricas que en su momento consultamos. Entonces, mayoritariamente son cuerpos del siglo XIX... La, la, la otra parte obviamente es, es del siglo XX. En principio, pues en, en principios del siglo XX, salvo algún, algún par de cuerpos que, que ya llegó en, de manera tardía a, a incorporarse a la colección. Pero está formada por cuerpos eh, femeninos, masculinos, de infantes, de adultos mayores, personas de muy diversas profesiones, que para efectos prácticos son una muestra representativa de la sociedad de Guanajuato. Habrá quien piense que se trata solamente de personas que no pudieron pagar la perpetuidad, pero como posteriormente daremos a conocer con, con todas las fuentes históricas. La verdad es que ahí hay hasta desde extranjeros hasta personas que se dedicaron a la compraventa de bienes inmuebles y también tenemos ahí profesionistas y también tenemos ahí un intendente municipal. Entonces, en realidad es un espectro de profesiones, de edades, de causas de muerte que no podría hablarnos mejor de las sociedades pasadas de Guanajuato. Claro que tenemos estos monumentos de los que hablábamos al principio, que tanto nos maravillan a nosotros y al mundo de Guanajuato, pero la, la ventana antropológica a nuestro pasado, no cabe duda que es la colección de momias de Guanajuato. Y no, ya decíamos, no solamente es nuestro patrimonio, es de Guanajuato, de México y el mundo. Entonces, sí hay mucha responsabilidad. Si se, si se dañaron los zapatos, pues no me quiero imaginar qué pasó con los cuerpos, pero ya intervendrán las autoridades, quien mejor podrá certificar, quienes mejor podrán certificar si hubo o no daños. Para eso tenemos a las autoridades. No se contratan a, a actores, no se contratan actores para dar fe y legalidad de los actos. Eh, eso me parece muy denigrante, me parece un atentado contra la inteligencia de las personas. Es decir, me parece tan absurdo que, que se haya invitado, eh, digo, con todo el respeto que me pueda merecer cada persona que me merece, el hijo del santo. No, no entiendo por qué y, y, y desde qué calidad, desde qué autoridad pueda hablar de la integridad de la colección. Yo, al menos a título personal, y, y me imagino que, que muchas otras personas tendrán la certeza cuando lo corroboren las autoridades competentes acerca del, del eventual daño que hayan su, su, podido sufrir las momias. Pero en fin, este, me quedo con esa experiencia agridulce, por supuesto muy contenta de haber visto a las momias, es, es una emoción que a mí jamás se me va a quitar, porque, porque intuyo, porque entiendo, porque sé lo que significan, lo que representan. Cuerpos humanos, restos humanos, nuestros ancestros, de, de personas que caminaron por las mismas calles, que vieron los mismos cerros, y, y que además, mmm, si es que yo no tuviera la certeza de que, de que vengo de esas eh, líneas sanguíneas, de esos linajes, pues sé que mmm, no me va a costar mucho trabajo encontrar entre los guanajuatenses a personas que sí lo sean. Es decir, y creo que vale la pena y creo que tenemos que asumir este compromiso y esta responsabilidad de que no importa que no seamos de los linajes de las personas cuyos restos modificados exhiben en el museo lo son nuestros vecinos y nuestros amigos. Entonces, no creo que haya una persona que no tenga un, un recuerdo que le merezca total gratitud, respeto y hasta homenaje de sus abuelos. ¿Por qué tendríamos que, perdón, que permitir que se profanen los abuelos de nuestros vecinos y nuestros amigos? Finalmente, si nosotros viéramos con indiferencia esta, este agravio a la indignidad humana que se ha cometido de manera reiterada por esta administración municipal, pues tendríamos eh, también eh, que, que leerlo como, como una indiferencia a la dignidad humana que también refleja eh, lo poco que podría significar para nosotros. Es decir, me, me parece que una persona eh, sana, íntegra, no puede tomar estos hechos eh, con indiferencia. Es decir, lo, lo que ha pasado con las momias de Guanajuato, estas, estos traslados indiscriminados a una feria de León junto a juegos mecánicos, junto a exposiciones ganaderas, cantinas, etcétera, etcétera, etcétera. Llevarlos y anunciar que por primera vez iban a presenciar el arranque de los bólidos del rally es abominable. Es como tal un atentado no solamente contra el patrimonio, sino contra la dignidad humana. Yo creo, y es más, no dudo que si verdaderamente las momias hubieran salido al arranque del rally, habríamos sido una vergüenza mundial. No tenemos por qué permitirlo. Debemos sentirnos completamente llenos de indignación y mostrar nuestro rechazo a que estos actos vuelvan a suscitarse. El problema... Eh, eh, entre, los, entre las múltiples de, deficiencias de la actual administración es la, la brecha, el abismo entre el mensaje y la acción. Entonces, no, no le encuentro ningún sentido a que digan que son la administración que más ha invertido, lo cual es falso, porque después de hacer el análisis vemos que cada vez se lo destina un menor presupuesto al museo, menor incluso a pesar de que la recaudación va en, en, en ascenso, salvo, salvo por esta... Eh, este periodo de inactividad que, que va a cambiar el curso de, de los hechos. Entonces, ni es la que más ha gastado, y es la que más las ha profanado, profanado y es también la que más las ha expuesto a daños. Es una completa irresponsabilidad. Muy que, bien. De, A lo que no podemos estar tranquilos. Muy bien, Paloma. Creo que quería este, Piri Santibáñez hacer decirles, un comentario. Decirles por el tiempo, según mi coordinador me dijo que que dura, ¿cuánto tiempo nos queda, coordinador? Nomás, perdón, Paloma, que te interrumpí. por el tiempo. Todavía 10 diez minutos. Diez minutos. Oye, Carlos Arce, ¿tú qué opinas que ha sido una gente que ha sido muy observadora sobre las momias, que, que en la forma tan pasional e inteligente que define Paloma? ¿Qué opinas, Carlos Arce? Mira, eh, realmente me llama la atención que se sientan abominados porque anden exhibiendo por ahí en la Feria de León y en el Rally a las momias. Yo voy todavía a profundizar un poco más. Lo que me parece abominable y muy poco ético y, y, y verdaderamente execrable es precisamente la propia exhibición de los cuerpos. Los cuerpos deberían estar enterrados, probablemente tener dos o tres cosas así para que se vean este, como referencia pero la verdad es que el hecho en sí de estar exhibiendo cuerpos, cuerpos cuyo valor histórico yo pongo realmente en duda, hay muy poco del siglo XIX que no se sepa y que no se conozca, hay fotografías, etcétera incluso, entonces para tenerlos ahí es una pura exhibición morbosa, yo siempre se los he dicho, y ese morbo se utiliza comercialmente para que vaya la gente y luego compre charamuscas y camisetas. Realmente lo que tenemos es un mercado en Guanajuato. Entonces es un lugar que se, se atrae por el morbo para ver a los muertos, cómo están momificados y luego para pasar a comprar charamuscas. Me parece verdaderamente indigno de los guanajuatenses con la cultura que hay en Guanajuato, que se llegue a este punto. Es indignante. Y pongo el parangón que ahorita mismo se ha estado diciendo en, en, en la intervención de Paloma eh, el Panteón de Santa Paula que es un panteón que hay que cuidar porque es un verdadero monumento, porque ahí Está están los muertos. Este, fíjense bien, eh, Fustel de Coulanges, un sociólogo este, francés de finales del siglo XIX eh, llegó a la conclusión que la gente se siente de un lugar, entre otras cosas, y muy principalmente, porque es ahí donde están sus muertos, porque es la parte de sociológica de y religiosa de las culturas en donde los muertos son un referente. Por ejemplo, con los romanos se convertían incluso en dioses del hogar de los romanos, de otras muchas culturas. Entonces, el panteón viene siendo un lugar prácticamente sagrado para las culturas. De culto. Así, de culto, lo hemos visto. Y en México también. Curiosamente, lo que se ha estado dando en Guanajuato es de una indignidad verdaderamente pavorosa. Exhibamos cuerpos porque están muy chistositos. Los ponemos en exhibición para que luego la gente venga a comprarnos este, cualquier utilería. Entonces, es verdaderamente de, de, de, de dar pena. Y más cuando sí estamos preocupadísimos por el museito ahí que tenemos, pero Santa Paula se nos está cayendo. Así Santa es. Paula se nos está acabando. Entonces, digo, ahí se ve verdaderamente la estupidez de estas, de estas autoridades, la falta de, de, de preparación, de cultura seria, que hay en el, en, el, en el municipio, deberíamos de estar verdaderamente preocupados por todo lo que hay aquí en Santa Paula. Señores, ahí en ese panteón está enterrado, por ejemplo, Manuel Doblado. ¿Quién lo sabe? ¿Quién va a ver alguna cosa de esas? No, no nos importa, nos importa exhibir a los cuerpos. Entonces, el asunto me parece verdaderamente eh, de un mal gusto, que lo que habría que documentar es el, el, el mal gusto de los guanajuatenses, la, la, el, el mal toque de, de, de, de las autoridades de estar fomentando esto. Bueno, pues todavía dirías, bueno, pues el santo y las estupideces de estas que trae, ¿no? Este, y, este, y este surrealismo en el, que, en el que se ha metido todo esto. Pero, pero lo que hay atrás es una actitud verdaderamente... Eh, indescriptible de la sociedad guanajuatense de Guanajuato capital a los que hay que reclamar es a los guanajuatenses de aquí que permitan eso. Yo no sé por ejemplo desde el punto de vista religioso la Iglesia católica pues casi todas las momias han de haber sido católicos. Yo no sé qué opinen de que se anden ahí mostrando los cuerpos de todos estos de todas estas pobres personas que las andan exhibiendo. Digo, es negocio, claro. Carlos, es negocio, no? pues es negocio, es, es, claro. se, lucra, se lucra con este con, con estas situaciones porque bueno, yo considero, perdón que interrumpa, pero es, es un negocio y es un negocio que está remunerando bien al municipio. Entonces, pero yo voy más allá de, de la exhibición de cuerpos. Yo siento que bueno, si es un negocio, es un negocio, como dice Paloma, eh, bueno, Paloma no dice que es un negocio, pero yo lo digo. Pero ella, como dice, ¿qué se le está destinando para preservar a, esto, a estos cuerpos? Bueno, si lo están haciendo como negocios, cuando tú, tú pones un negocio, entonces ¿qué, ¿qué haces? Pues, inviertes, le inviertes para poder dar una mejor imagen, un mejor servicio. Y creo que, que, bueno, esto se está perdiendo. Ellos lo están viendo como un negocio y, como lo siempre lo hemos dicho aquí eh, este, en Observatorio que es un, es, es, es un ayuntamiento botín. Ellos lo único que quieren es recaudación. Por eso ya abrieron y ya lo hicieron así con pompa y todo, diciendo que ya en estos, no sé, tres días, cuatro días, no sé cuánto tienen abierto, eh, ya recaudaron no sé cuánto dinero. Y yo quiero, eh, si puede, Paloma, contestarme la pregunta. Si, si ella investigó o, o, o hizo el cuestionamiento de por qué el, el número telefónico. ¿Por qué te están pidiendo un número telefónico? Ver, o sea, ¿con qué situación? Sí, a perdón, ver, Carlos. nada más pasemos al a asunto del número telefónico. Están pidiendo un dato personal, no tienen por qué pedir este dato ¿Sí? personal. Y no solamente eso, está tomándose una decisión este, eh, errónea al establecer diferentes, diferentes eh, eh, tarifas, porque todos somos mexicanos, entonces es una tarifa discriminatoria. A ver, la tarifa debería estar vista de diferente manera. A, los, a las gentes de Guanajuato se les hace un descuento, pero no a los foráneos se les cobra otra tarifa diferente. Entonces, está, está mal planteado eso. Digo, es un, es un planteamiento discriminatorio y aparte de discriminatorio que lesiona la obtención de este, datos personales. Y la pregunta sería, ¿cómo van a guardar esos datos personales? Y por qué? Y también todos los documentos que te pidan personales, ¿cómo los van a guardar o por qué van a ¿Es tener Para su el... campaña de Alejandro. Es para bueno, la campaña de Alejandro. Una... Pues sí, pero es una... Digo, están, están violentando ahí eh, eh, la ley de, de, de, de protección de datos personales. Eh, ya sé que no les importa, pero vuelvo al asunto otra vez. El problema es este en el que estamos metidos. A ver, vivimos en Guanajuato. Guanajuato es una ciudad patrimonio de la humanidad, no las momias, es la ciudad... La ciudad tiene un valor en sí, es un relicario nacional, tiene un montón de lugares que son realmente este, históricos y, y, y, y que hay que festinarlos y hay que mostrarlos este, a los mexicanos, al mundo. Y, y resulta que todo esto se resume... En un, en un este buceíto, malísimo por cierto, este, para que la gente, la gente vaya ahí al morbo. digo Me parece verdaderamente inusitado lo que está sucediendo. Es la ciudad a la cual llegó el varón de Humboldt y se volvió verdaderamente loco de ver esta ciudad. Es una ciudad increíble porque está en un lugar increíble. Nadie en su sano juicio se le ocurre poner una, una ciudad en una cañada que se dio por condiciones muy especiales por la minería. De acuerdo, pero es una, una ciudad fuera de todo, de lo común. y Y todavía le echas encima el asunto de los túneles y estos laberintos que tiene Guanajuato. Bueno, todo eso, historia, cultura, arquitectura, eso nos vale madre. Lo que nos importa es andar exhibiendo cuerpos momificados, de quién sabe quién, de que no tienen prácticamente ningún valor histórico, por favor, eso no es valor histórico. Este, pero bueno, pues ahí están los, ¿cómo dicen ahora? Bienes muebles, o sea, de, de cuerpos de personas pasaron a ser bienes muebles. Pues muy bien, mira, qué. Qué, qué, qué buen mensaje para nuestros hijos, para nuestros nietos, de que nosotros permitimos esa exhibición verdaderamente indignante de los pueblos. Me parece muy mal. Muy bien. Carlos ya expresó, como se dan cuenta, que este es un grupo muy Piri, plural, Piri, a quien expresa este... su punto de vista. Y sigue, Paloma, Piri. para contestar. si sí, me favor, Paloma. Piri, Piri. Javier Esparza quería también, levantar la perdón. mano. Javier, Javier, perdón. Bueno, eh, yo complementando la parte ideológica, cultural, religiosa, eh, expresada tan atinadamente por Carlos Arce, es importante, Carlos, que no olvides que la situación económica de Guanajuato está basada en los ingresos de este museo. Eh, hipotéticamente, si nos volvemos este idealistas, y estas eh, momias se entierran el ingreso que se pueda obtener en beneficio de la ciudadanía eh, va a tener otro conflicto. Yo de hecho eh, viendo una imagen, el día de ayer no, no, no vi las noticias de la inauguración del museo se me hizo realmente un esquema de inequidad en el gasto el hecho de presentarse con un tapabocas con el logo del municipio cuando en la práctica de los eh, programas emergentes COVID-19 eh, no podemos de alguna manera eh, evaluar, ¿no? No me quiero salir del tema, simplemente, Carlos, que aparte del esquema eh, ideológico eh, cristiano eh, de tradiciones culturales de Guanajuato capital, en mm -hmm. el cual yo siento orgullosamente haber nacido, eh, si sí es importante evaluar y etiquetar eh, esos recursos. Ahora, eh, el tesorero eh, no tiene las facultades, es decir, eh, de mover, subir e incrementar los precios. Esto debe ser un acuerdo de, de, de Cabildo. Así es. O sea, de manera complementaria trato de enriquecer la, la discusión, adicionando elementos, Carlos, que puedan profundizar más en el tema, ¿no? Sí, Memo, Memo. Sí, sí, este, eh, para, a, para abundar sobre lo que dice Javier, nuestro secretario del de observatorio, yo quiero unirme a lo que está diciendo Carlos Arce, porque no encuentro justificación en el asunto financiero ni presupuestal del municipio. Un problema que tiene todo el país, no solamente Guanajuato, es que todos... Los municipios deb debieran cobrar el, e el impuesto predial y para solucionar sus problemas. Pero no lo hacen porque pierden votos. Que se aboquen a cumplir su obligación de, de cobrar el impuesto predial para que crezcan sus fondos y no tengan que utilizar a personas del pasado sí como objetos para hacer un negocio para el municipio. A ver, pues a vivir de de la muerte de generaciones pasadas es un insulto. Sí, pero déjenme decir algo. Yo soy un guanajuatense de Guanajuato a mucho orgullo. Las momias antes de que vinieran Carlos y tú mismo a Guanajuato, las momias antes exhibieron un calabozo abajo en Santa Paula en los años 40, si no mal recuerdo. Un día de... 60, 70. Mucho más, en el calabozo de abajo. Porque fue una idea de Chávez Morado que le entregó a Ducoy. A mí me toca vivir toda esa etapa. Era una forma más indignante que de que hoy Carlos Subraya. El tema fundamental es que se desvirtuó el proyecto de exponer y sacar las momias. Que Había una vitrina en el calabozo. Así es. Así es. Una vitina en el calabozo, perdóname, donde se exhibía. Y todo el mundo cruzaba las tumbas. Las tumbas, donde las tumbas salían marcos y etcétera. etcétera. Bueno. El objetivo, cuando a mí me tocó participar en esa exposición, porque no es museo, no es museo, tiene razón Carlos, era exposición, era dignificarla y sacarlas de donde estaba. Lo que hoy es verdaderamente criticable y vergonzoso es que las usen para un show. No era el objetivo que fuera un show, era dignificar el calabozo que estaba allá abajo. Hoy, el día de hoy, como dice el joven, esparza con muy hoy insignifica el ciento del... Del ingreso del presupuesto. Es, para eso no está bien planeado. Ustedes han de recordar que cuando llegó el PAN, al poder, fue que le entregó las momias al municipio. Las momias antes no estaban en el municipio. Primero estuvieron en la dirección de turismo, de su servidor, luego pasó al DIF, y el DIF es el que las tenía. Cuando pasaban al municipio, empezó el gran desorden y la perversión. Porque empezó todo un dinero que hoy es fecha y todavía es difícil contabilizar. La señora Paloma. Robles acaba de presentar a la Auditoría Superior del Estado una serie de deficiencias entre ingresos y egresos. Hay que saber qué dice la Auditoría Superior. Pero lo que es cierto es, más allá del debate intelectual de que si las momias deben estar enterradas o enterradas, hoy hay una perversidad en el uso del dinero. Y en el otro lado, como dice bien el, el, el Sparza, ese dinero hoy es el veintitantos por ciento del presupuesto municipal. Esto res, significa... Y hay que replantear a Guanajuato. ¿Qué va a ser? Y eso es la pregunta que dejo esta tarde antes de que nos vayamos. El Guanajuato del post-COVID. ¿Dónde tiene que irse el Guanajuato del post-COVID? Ángel, la regulación. Lolita, los ingresos. Este, la, la, las series políticas públicas que tanto Arce como Esposa la pareja con inteligencia. El joven Memo que sabe bien es, Díganme ustedes cuál va a ser el Guanajuato del post-COVID. Porque hoy no resiste más este Guanajuato con esta crisis hay una pobreza endemoniada hay muchas muertes hay un, de veras, un, una desgracia en Guanajuato y vemos que la administración municipal no está adecuada a la realidad que está viviendo la ciudad de Guanajuato Desde Guanajuato es zona sur sin pie todo esto ¿cuál va a ser? esa es la pregunta que dejo finalizando ¿cuál es el Guanajuato post-COVID? eso dejo para ustedes bueno, mira, yo quiero intervenir un poquito acerca de, de, de lo que comentó Memo y, y va aunado a lo de a lo de momias. Eh, obviamente es un negocio, pero vi, viéndolo viéndolo de, de, de otra manera, eh, no pueden enfocarse todo a, a sacar dinero. Por eso les urgía reabrir las momias, porque es la segunda fuente de ingreso en el municipio. Pero como dice Memo, no hay otras maneras... Para poder recabar dinero, ¿sí? Está lo del predial. O sea, que no lo vean como un negocio. Ellos lo que necesitaban es lana. Pero ahí está en lo del predial. Que no que no condonen, porque eso lo sabemos de antemano. Hay muchas condonaciones en el impuesto predial a mi cuate, a mi compadre, al hijo de quién sabe quién, a etcétera. No pagan. Aunque tienen miles de propiedades, pagan. El, el porcentaje que le corresponde a una, pero las otras, ay, pues condóname. Hay mucha cartera vencida, eh, bueno, de donde se puede recuperar lana para que entre, entre al, al, a las arcas del municipio y puedan realizar obras, no para que se las lleven a su casa. Eh, o sea, lo que ellos están buscando, como siempre lo hemos dicho, es este es un gobierno botín, que están buscando de dónde van a sacar. Yo no entiendo si los sueldos que se perciben en Guanajuato, en el, en el, en el municipio, son, son sueldos bien. O sea, no les pagan mal a los directores, sobre todo, a los directores. este Y al presidente municipal, pues, le va también bien al secretario, al tesorero, ¿sí? los regidores. A lo mejor ya los, los sueldos más abajo sí están, están mal. O sea, pero tienen la manera de cómo recabar dinero, que, que es un dinero bien, porque si se van a lo que es realmente el costo del impuesto predial como debe de ser, pues de ahí pueden sacar y no lucrar con, con, los, con los cuerpos áridos. Claro, claro. Esa es mi opinión. Que se le quite la parte de carroñera al presupuesto municipal. Ese 24% sí, pero, lo puede superar con mucho si se cobra el predial bien. Con mucho. Yo, yo plantearía... Esquemas que están rezagados, el, el, eh, actualización del catastro, eh, ubicación de los predios omisos en el sentido que hay especulación inmobiliaria que teóricamente deberían de pagar el triple y definir claramente las facultades del tesorero municipal. Parece ser que el tesorero municipal es el presidente, ¿no? O a lo mejor el presidente de alguna manera eh, atinadamente y le tiene mucha confianza y le delega funciones de toma de decisiones que no están facultadas. Es decir, la condonación y todo es facultad del presidente municipal. A ver, aquí, aquí tenemos un debate, que es más profundo, joven Esparza. El tema es que hay quejas de los propios regidores, que no están de acuerdo en la línea del, del presidente municipal, que se brinca al cabildo. Eso es muy peligroso, porque se viola, que no se les olvide a los que son abogados aquí, que hay una constitución local, una constitución local del municipio de Guanajuato. Tiene su constitución y esa la está violentando el Estado de Derecho, el señor presidente municipal, porque nadie le ha dicho que para hacer las cosas tiene que requerir la, la mayoría del Cabildo. una. dos. Hoy en Guanajuato está viviendo una crisis. Estamos viviendo de cantinas, pero tener, si ven ustedes lo último de las drogas, ha, ha crecido en un cincuenta y tantos por ciento el consumo de las que llaman tachas, Ángel, lo que tú decías ha crecido. Entonces, estamos descuidando al sector salud. Finalmente, yo creo que el tema con el que se arrancó todo este primer programa de debate público es que hoy hay que replantear la ciudad. Por eso dije, ¿qué va a hacer de Guanajuato?, el COVID, después del COVID, porque no puede seguir siendo lo mismo. Y finalmente, algo que urge, urge es la regularización de las tierras. La mayoría de las tierras están hechas en informaciones a perpetua. Revisenla cualquiera de ustedes, Guanajuato. Bueno, las mismas de la boba, el señor, en paz descanse, papá de los rodillos de Juliano, las tierras están hechas en informaciones a perpetua. Había un juez que se llama Santiago Juárez, que le tocó acabar... De, regularizar las informaciones del periodo del señor Rodríguez Frausto existe la historia entonces hay que regularizar urgentemente las tierras de Guanajuato, hay que darles un estatus de derecho estamos fatales, ¿eh? si no ponemos orden a la tierra todo seguirá siendo tráfico de licencias de uso del suelo violación al, al espacio ve los cerros Ángel, ve los cerros como están invadidos ya no, todo Guanajuato es, es un caos es un caos. Eso hay que hacer hincapié, que hay que urgentemente regularizar la tenencia de la tierra. Eso yo lo dejo ahí como algo fundamental, porque Guanajuato bueno, es un caos. ¿eh? Yo creo Entonces, que hay, hay que cederle, la, el, el, el, el, mi comentario también sería, cederle la, el uso de la voz a Paloma para poder concluir con, con su tema. Sí, muy bien, muy bien, adelante. Pero, pero, Muchas Gracias. Ahí está. ¿Perdón, Guillermo? No, no, no, es que vi que tenías apagado el micrófono. Ah, miren, esto la verdad es, es, una, es un paralelismo con lo que ocurre entre, entre los especialistas del mundo. La controversia entre la exposición de los restos humanos es, sigue viva. Unos especialistas consideran que el mayor acto de respeto es inhumarlos y otros no. Así que la postura de Carlos también es muy familiar para mí. Pero, sin embargo, yo creo que las primeras voces, las voces más autorizadas para tomar una decisión o, o una postura al respecto, son las de los descendientes. Al menos con los que yo he tenido contacto, ellos se sienten muy orgullosos de que sus ancestros estén ahí. Porque finalmente un museo está para eso, para poner en valor un patrimonio. Recuerdo el caso de una visitante de Guadalajara, hará tres años, que fue a la oficina a declarar su intención de que su cuerpo fuera exhibido en el museo, porque no quería acabar sola y abandonada en un panteón. Y eso me parece que es, es representativo de otro sector de la población y que es muy genuino. Por otra parte, creo que tiene muchísimo que ver la, la visión que cada cultura tiene de, la, de los muertos, Recuerdo el caso de las momias de Sudamérica, que en su momento eran, eran vistas como una especie de amuleto para la familia y consideraban que era conveniente que el, las momias de sus ancestros estuvieran en la sala y de hecho les pedían su opinión en momentos difíciles. M más allá de lo que pueda parecernos eso, es, es una actitud frente a la muerte, es una actitud distinta. Aquí en México nuestra relación es muy peculiar. Y también hay que tener presente, antes no se proporcionaba información, hoy se presenta información que pretende ayudar al visitante para que pueda entender la, la relevancia del patrimonio que está apreciando. Desde la psicología existencial, el encuentro con la muerte puede producir un resurgimiento personal. Si alguna persona llega al museo con morbo y otra con interés científico, Finalmente, el museo está ahí para ofrecer su patrimonio. Creo que la, la última fase, que es la interpretación del visitante y la construcción de sus propios significados, es un acto individual. El museo tiene la obligación de proporcionar contenidos que le ayuden a formar una interpretación más amplia que mejore su calidad de vida. Y ese fue el, el reto que asumimos en la administración anterior y afortunadamente los contenidos ahí siguen. En fin, yo estaré en la postura de que es un patrimonio que, que merece estar puesto en valor como está disponible al público. Me consta que tiene una, un magnetismo que atrae personas de todo el mundo de muy diversas condiciones socioeconómicas o percepciones. Recuerdo que fue un grupo seminarista y que estaba fascinado viendo los cuerpos porque para mí, me queda claro, los cuerpos tienen todas las posibilidades de maravillarnos. Es, es un estado, es una especie de muerte inconclusa, son cuerpos que, que desafían la gravedad en algún sentido, que no llegan a la promesa de que los cuerpos se convertirán en polvo. Entonces, claro que hay que verlos, claro que vale la pena. Y, en fin, en fin muy respetables las opiniones, pero también quiero mencionar que en materia de gestión turística, y bajo ninguna lógica hay que concentrar la, el fenómeno turístico en un solo destino, lo cual eh, yo creo que no sabe el, el personal del municipio y por eso quiere construir un museo más grande, lo cual es absurdo desde todos los puntos de vista. En materia de gestión turística, la recomendación es equilibrar el fenómeno turístico, es decir, tratar de que los sitios con, con una menor atracción sean también visitados y no llevarlos todos a un solo lugar, lo cual solo origina un, una saturación que dificulta la calidad de vida de los, de los vecinos, entre otras afectaciones. En fin, eh, pero yo creo que, que los guanajuatenses sí, por supuesto, deben asumir toda la responsabilidad, debemos tomar la decisión en conjunto, y el municipio en todos los sentidos, y no solamente en momias, está, el municipio, el estado y la federación están, para resolver las necesidades de la ciudadanía y las prioridades. Y en este momento, después de la contingencia, ahí se me ocurren 20 millones de prioridades antes de construir otro museo en un lugar distinto al origen de esas momias. Carlos dijo, Memo, muy ciertamente, en su artículo que escribe todos los domingos en AM, publicación que hacemos hoy en el grupo, Hay una, ahí me debes, Carlos, la publicación publicidad, dices, Guanajuato es la ciudad de los moches, y hablabas del moche que hay con los guías de turistas, y lo que dice Paloma es muy cierto, Guanajuato podrías quedarte cinco días, porque hay tantas cosas que ver, pero como hay guías de turistas que no son guías de turistas, sino es una banda organizada para llevar a ciertos hoteles nada más, no a todos los hoteles, como consecuencia el turista dura un día y medio, distancia en Guanajuato. Eso lo estudiamos en el sexenio pasado con Enrique de la Madrid. ¿Cuál era la causa Porque, Y lo que nunca se ha podido quitar es todo. ¿Sabes cuántos días de turistas se encuentran desde, desde allá, desde por donde está Simens? Y vas pasando hasta llegar a Guanajuato. Más de 30 gentes no sé si tengan que hotel, pero lo único que te enseñan es el hotel y las momias. No hablan de otras cosas. Entonces, tiene razón, Carlos, cuando hablan su artículo pasado, Guanajuato la ciudad de los monchos. Ese es el otro tema. Por eso digo que Guanajuato ahí está, re, insisto, y es una responsabilidad mía la que estoy diciendo. Las autoridades municipales de Guanajuato están rebasadas ante la realidad de Guanajuato. No trae ningún marco regulatorio para la tierra, no trae marco regulatorio para los antros, no trae marco regulatorio para las momias, no trae nada de ello. Solo ves un show permanente de la autoridad municipal. Con eso termina mi intervención al respecto. No, mira. ¿Cuánto nos mira, queda este. Perdón, perdón, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? no, no, era, no era mi intención. Ah, no, perdón. Eh, no... don, don Guillermo eh, Siliseo Fernández, ¿cuánto queda de tiempo? No, ya, ya, ya, ya, ya nos pasamos, pero sigan, no, no pasa nada. Ah, perfecto. Bueno, a ah, ver, perfecto. entonces, den, den, denme tantito chancecito. Por favor. A ver, la, perspe la perspectiva de ingresos. En relación con lo de las momias, la pregunta sería: ¿Y qué hacen todos los demás municipios que no tienen momias? Pues, hay muchos municipios que son muchísimo más potentes que Guanajuato que no tienen momias y, y, y no necesitan andar exhibiendo cuerpos, porque si no, todos los municipios deberían de andar buscando cuerpos momificados. Digo, me parece verdaderamente que no tiene, no, no, no, no, no, no tiene asidero todo este asunto. No entiendo que. Que, que, que, se, que se encuentren muchas vertientes de tipo eh, psicológico, sociológico, este, eh, filosófico incluso. Pero pues, la, verdad, la verdad es que atrás, a, atrás está muy hueco el asunto. Es muchísimo más noble la dignidad que los pueblos, que las comunidades les confieren a las personas que ya se fueron que andar exhibiendo. Discúlpenme, pero eso es mucho más importante. Si ustedes hacen una encuesta, y los reto a que hagamos una encuesta, a ver quién quiere que luego sea exhibido en un museo, que su momia sea exhibida en un museo. A ver cuántos quieren, o la, o la momia de su mamá, o de su papá. A ver cuántos quieren. Yo entiendo que haya una señora que esté muy contenta y otra que crea que luego va a viajar. Si ustedes creen eso, pues entonces lo que está haciendo este Alejandro Navarro y, y, y su gobierno, pues está muy bien. Pues entonces que lo conviertan en todo un negocio internacional, porque ahora es museo internacional de las momias. Quieren exportarlas, quieren exportar exposiciones de cuerpos momificados a otros lados y sacar lana. Y luego, como es muy difícil, tener cuántas fueron las entradas y cuánto dinero entró, pues una parte va a la muchaca Eso es lo que ha pasado en Guanajuato. Es, ha sido realmente este, eh, uno de los fondos eh, de los cuales se extraen más rentas para los, para, los, para los políticos en turno. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, ese es el asunto, eh, pues, de las momias. Pero alrededor, ¿qué es lo que teníamos? un grupo de eh, guías de turistas que, lo que se, a, a lo que se dedican es a llevar a la gente a las momias y luego al hotel, este, sobre todo del presidente municipal y del grupo de gente que les paga más moche, que les da más comisiones, y, y ese es el sistema eh, turístico de Guanajuato. ¿Ustedes creen realmente que Guanajuato va a salir adelante bajo esas condiciones? ¿Ustedes creen que eso, ese es el futuro de Guanajuato, que así va a competir con San Miguel Allende, con los con los servicios pre, premium o, o premier que tiene San Miguel de Allende para atraer a, al turismo que, que, que, que es capaz de derramar más este, ingresos sobre, sobre... Derrama económica. Eso, eso, eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es buscar precisamente otros caminos. Están en el camino equivocado. El camino serio es el camino de los servicios, de muy buenos servicios, de, a ver, por ejemplo, eh, ese tipo de turismo requiere de un guía turístico, pero no, es, no esos guías turísticos, esos ni son guías, digo, son guías en el sentido que te llevan a donde ellos te quieren llevar, punto. Pero aparte, no saben historia, realmente no están capacitados. Vamos viendo cuáles son sus capacidades. Es diferente a que contrates un guía que sea un maestro en historia, este, un sociólogo, en fin, y que vaya explicando la ciudad, un arquitecto, este, como puede suceder en un, muchos otros lugares. Ustedes pueden, pueden ir y contratar un guía en otros lugares. En otros lugares, en Yucatán, por ejemplo, una gente que realmente sepa de arqueología, etcétera Y es otro mundo ir con un buen guía, ¿eh? que un claro, realmente que claro, un papanatas claro. que nada más te anda cantar, contando la, el, el, la leyenda del Callejón del Beso y cosas así. No, esto, es, esto es otro asunto, es un asunto de competencia entre gente competente. Y esa es, la, esa es la cuestión. No hay gente competente para enseñar Guanajuato. ¿Por qué? Porque todos nuestros esfuerzos están encaminados a que los lleven a las momias, a que les compren las charamuscas y luego a malos hoteles. Porque la gente no llega a buenos hoteles, llega a malos hoteles que son los que pagan más comisión. El hotelero, ¿qué es lo que dice? En lugar de meterle a, a mi hotel, pues pago más comisión porque de esa manera capturo a los Turistas ingenuos y pues llegan aquí y pues para un día que van a estar aquí, pues si son malones los servicios, pues es un día y si ya no regresa, que ya no regrese Y es, es realmente un, un, un, un turismo, este, aquí entiendo que le llaman turismo charabusquero, pues ese es el turismo que tenemos. No, no vamos a estar en, en otras ligas turísticas mientras no rompamos esos esquemas. Los buenos hoteleros deberían ya, ya de estar pensando cómo romper esos esquemas. Las, las ciudades que más van a sufrir post-COVID, ahorita que estaba preguntando el, el, el, el asunto, son las ciudades turísticas. Uno de los temas más importantes y más afectados en la cuestión del COVID es el turismo. La gente no quiere viajar porque teme enfermarse a 2,000 kilómetros de distancia de su casa. Porque no conoce doctores, porque no sabe cómo son los servicios de salud de cada lugar. Y los servicios de salud en Guanajuato no son buenos. Entonces, ¿por qué va a venir a Guanajuato? ¿En qué condiciones va a venir a Guanajuato? ¿Va a venir en un camión para ir y venir a las momias y punto? Pues eso sí, probablemente. Pero realmente gente que venga a gastar en Guanajuato, a vivir una experiencia de una ciudad que es patrimonio de la humanidad, pues eso no lo va a ver. Bueno, Carlos, mira, complementando, la parte de Campeche, que de manera homogénea es eh, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, eh, y toda la parte del sureste, eh, toda la parte de Cancún, enfocan mucho la calidad en el servicio para la atracción del turismo. Hay certificaciones, hay capacitación constante, y eso es necesario que se haga, es decir, que se... Haga un análisis de comparación de calidad en el servicio, ¿no? No es posible que tengas el criterio de que un turista llega porque tiene hambre, no porque tiene hay una buena alimentación en algún lugar, ¿no? Y, y obviamente, como tú decías, no va a volver a regresar, ¿no? Y el empresario no se preocupa en generar un, un efecto de vuelva a venir, y vuelva a venir, ¿no? Y yo, yo comulgo categóricamente con ese planteamiento tan profundo y analítico que acabas de terminar, este, pero yo les digo que ya nos estamos excediendo del tiempo y de alguna manera eh, debemos de generar acuerdos. Obviamente un acuerdo que muy atinadamente Carlos estaba señalando es la generación de la encuesta. Recordemos que en todas las eh, actas de los eh, observatorios ciudadanos anteriores, todo quedaba pendiente. Nosotros ya rebasamos esto, ¿eh? ¿Qué les parece mi propuesta? Es democrático, obviamente, ¿no? Bueno, pero yo creo que la sección de acuerdos podemos hacerla fuera del aire. Claro, sí. claro. Un poco era para que para que se conociera la dinámica, independientemente claro. de que estemos este, eh, vía satélite eh, o transmitiendo donde sea, que... Cualquier reunión, independientemente del organismo de qué se trate, nosotros operamos con acuerdos. Y tan atinadamente la participación de Arce ya nos da, en nuestra mecánica operativa, trabajar sobre el siguiente objetivo, ¿no? ¿Se acaba de decir en Facebook, Memo? ¿Ya viste lo que la palabra, Paloma? Se levantó su manita. Ah, perdón. <risa> Muchas gracias, Guillermo. Los sabios de Sion, dice también? Bill Smith. ¿Cómo? Bill Smith nos puso en el Facebook que somos los sabios de Sion. Somos unos guanajuatenses humildes que vivimos en Guanajuato con una humildad sensata. No tenemos excesos y opinamos como observadores, pero no somos los sabios de Sion. Ojalá tuviera esa brillantez. Pero síguele Paloma. Pero habla del no sabio somos, tontono. Oye, y, y una ¿no cosa importante. Hablaba pues del, del sabio No somos parientes ¿no? Del, del presidente municipal y no tenemos por qué andarlo protegiendo, punto. Claro. Y, ¿y podemos ser educativos por eso mismo. Ahora, recuerda al sabio y lo que sabía tanto, tanto que se volvió tonto. Pues no hay que tratar de seguir ese mecanismo, ¿no? Gracias. Ah, pues llegó Montiel precisamente, por, ello, por eso traté de hablar del sabio Tontonelo, de sus entremeses cervantinos, ¿no? Bienvenido, Paquito. Yo quiero aprovechar que tenemos un público, que tenemos personas acompañando esta sesión. Como podrán ver, hay posturas muy antagónicas en torno a las momias. Santos dice que es un asunto muy hueco, yo creo que es un asunto sumamente sólido y que despierta el interés de muchísimas personas en todo el mundo y, y un interés desde muchas disciplinas. Pero más allá de eso, creo que es una reflexión, es una invitación a que asumamos una postura cada quien frente a las momias. No podemos mantener nuestra indiferencia si estamos a favor o si, o si no estamos a favor, pero es un asunto que debe importarnos porque es nuestro patrimonio. Y nosotros tendremos que decidir si nos parece indignante que se exhiban o no, pero que se exhiban en condiciones apropiadas, en condiciones de un contexto histórico que sé que les, les corresponde, para que el visitante las pueda apreciar no se trata de exacerbar el morbo sino todo lo contrario de recuperar la dignidad humana de contextualizar la exposición y que podamos entender cuánta información nos puede aportar cada cuerpo para entender su momento histórico y el nuestro Bueno, agradecemos a, al público que nos estuvo escuchando todo este tiempo y lo invitamos a que nos una semana nos sigan en punto de las 11 de la mañana eh, en una transmisión que esperamos que dure 40 minutos la próxima vez. <risa> sí. eh, que ahora sí entremos en punto, que nos disculpen por todas tantas fallas técnicas que tuvimos en esta primera sesión de eh, una búsqueda de transparencia del observatorio. sería bueno que cada uno uh, de su nombre uh, y se despida, por favor. Por favor, sí. ¿Es su nombre? Francisco, Javier, ¿qué? No, es Javier Francisco Esparza Contreras. Es muy importante los nombres para sí. Javier Francisco Esparza Contreras, originario sí, bien, de Cueva. ¿No? ¿Qué pasó, ¿Sorita? Montenegro? Me quedé escuchando. Eh, María Dolores Montenegro, Acevedo. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo en vivo por Facebook. Y a mis compañeros, muchas gracias. Sigue sí, el, el brillante amigo, Carlos. Carlos Arce Macías. Este, agradezco mucho la atención prestada a este Facebook Live. Mi querida Paloma, doña Paloma. Paloma Robles Lacayo, para servirles, especialmente para defender a las momias. Con muchísimo gusto de estar con ustedes y hablando de algo que me apasiona y que me importa. La dignidad humana y nuestros ancestros, nuestro patrimonio. Doctor Arcos, que te toca la semana que está. Por lo tanto, que te va a juntar Lolita de las terrazas. Sí, ahí vamos a, vamos a hacer un, un, un estudio y un análisis de todo esto. Ángel Arcos García, guanajuatense de CEPA. Muchas gracias por su atención y cuídense, cuídense mucho, por favor. José Laluza Timénez Cantero, guanajuatense de Guanajuato, nacido en la calle Cantarranas. Estoy muy entusiasmado con el observatorio de Guanajuato y le dejo la despedida a de nuestro coordinador Guillermo Gerardo Siliceo Fernández. El mismo Guillermo C Gerardo Siliceo Fernández. Eh, me dio mucho gusto a esta como que se reanimó el observatorio con este ejercicio y estoy seguro que los, los programas que vienen van a estar mejor. Muchas gracias. Paco, bienvenido. Un poco tarde gracias, y... Buenos días, buenos días. Más tarde, tarde, el tarde. que nos faltaba. Me aparece del lado izquierdo, sigue grabando live en Facebook. Sí, todavía. Para, que se, despegue, para que se despide para que se despida Paco Montiel. Ah, claro. Oh, sí, sí. Te... ¿Eh? Para que diga hola y adiós. No falta ah, sí. Hola. No. Gracias. Bueno, por lo menos le doy un saludo. Bueno, <ríe> se fue el audio. Hasta luego. Bye. Bye.